¡Que lo que lo pasé, que lo aquí respalado! haciendo un nuevo vídeo de Super Smash Bros. Ultimate! Y pues aquí comenzamos este nuevo juego, a ver cómo va, si os gusta o... Si es un poco apoyado, pues seguir subiendo de esto. Y voy a ir preparando vídeos que están guardados. Bueno, se está cargando y pues yo, yo tengo a estos. Yo voy a jugar con Primero Fox, aunque no se me da muy bien, porque... Que tengo desde muy hace poco. Y vamos a ver que peleamos contra Giglipa. No soy muy bueno, como digo, ¿eh? ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué hace? Pues esto. No soy nada bueno con esta, ¿eh? Que lo sepáis. Esta pistola la cojo. Y pues le voy a ir aquí dando. Es pues. A quien se encarga tres veces. Pues si no muerte súbita. Vamos a ver, me está dando para el pelo. Me voy a poner el escudo. Me está reventando Me va ganando. Me, me va ganando por uno. A ver, no me coja la cara Y la fallo. Madre mía, qué malo. ¡Soy malísimo! Bueno, este no es mi mejor jugador. Voy a jugar las otras. Toma. ¡Eh, hey, que me ha dejado de dormido! Toma. Vale. Le he tirado fuera del clip. Vale, Me estoy teletransportando. A ver si lo puedo hacer aquí. Vale, vale, el bastón. este. Dios, cacho catamano, tío. No, no, no, que se ha pillado el bastón. Quedan 45 segundos. No, no, no, no. Me he muerto. Me ha ganado, tío, qué asco. Me ha ganado. Con esto no controlaba mucho, pero... Oh, un jefe. Vamos a ver qué lo podemos hacer. Eh, pues el jefe hay que, si lo matamos, si lo tiramos del ring, ¿vale? No lo dan. Como yo he conseguido así a Peach y... Aquí no dan complemento ni nada. Uy, tengo a eh. Vale, vale, salta, salta, compañero. Oh. Me han dicho que te estoy haciendo una aliada, ¿no? Bueno, que siempre me ganan, casi siempre. Sí, sí. que a veces yo quiero que dispara y no me dispara, el vale, fuego, por aquí, por aquí, venga, ven, ven, ven, que me hace un cao, eh, madre mía, me está dando partelo, estando para pelo. Yo soy el, el, el peor. El Fox este. No. De verdad, no llevo para ti. Se te la llevas, compañero. No, me, me hace como un puñetazo, es que no sé cómo lo hacen de, de vez en cuando, sabes? Vamos a otro campo de batalla y yo voy a jugar con los dos, que sé controlarlos mejor, con eh, Link Niño. Que sepáis que no son muy bueno, pero intentaré ir mejorando un poco. Eh, voy a jugar con Link Niño, que se me va bastante bien. lo he conseguido pues casi todo hoy porque lo he abierto vale si os fijáis puedo coger como esta pokéball, la lanzo y va de mi equipo, pero ahora va de su equipo va a ir de su equipo pues, a veces cuesta y pues te van pasteando. madre mía pero cuántas veces la no no no bueno, vale, aquí sacas personajes del juego Que son bastante buenos porque Te ayudan Y sacan en plan a ese dinosaurio Y pues sabes que revienta Como que esta dibuja y No, no, no, no me tires Pues bien ¿Listo? Eso lo va a tirar fuera del ring y me llevo un punto. Me llevo un punto, lo voy ganando. Vale. Eh. Vale, vale. ¡Dios! Cacho he puntazo me ha marcado este. Vale. ¿Qué es eso? Vale, vale. Y si pues quedamos en empate durante un tiempo. Tibu... Vale. No, no, no, no. No. Madre mía. Dios. Me lo ha pegado. Me manda por el Qué asco. Qué asco que nos va a ganar. No, se ha hecho la nave. Vamos. No me lo ha dado. Voy a intentar sacar a este. Sácalo, chico. Vale. Ayúdame, chico. Vale, este Pokémon. Por favor, que quedan 8 segundos. me Tiempo. Me gano. Tienen una suerte algunas veces que no me lo creo ni yo. Oh, bueno, también es que soy marido. Bueno, pues aquí Donkey Kong que me va ganando. Que me ha ganado. Pero a veces tiene muchas suerte Voy a ver esta que es más moniza. Y ahora ya voy a jugar con el que se me da bien. Muy bien, muy bien. Con Samus. Que fácil de jugarlo y disparar desde lejos y todo eso. a hacer el ataque este, recargarlo vale cuando baja le doy no, no, la bomba toma, te engancho no, vale que intenta Se ponen los coches más abajo. debajo. la bomba? Tengo el escudo. ¡No! Vale, vale. Tengo yo esto que, que pone aquí. ¿Cómo, cómo, no? Y va... Dios. Vale. Y estáis. Oh, no, esto, esto, esto, esto. Se me está poniendo complicado este, ¿eh? la pues, Toma, ya lo voy ganando ¡Hala! ¡Qué tonto que soy! Vale, lo tengo, lo tengo Ah, no me ha tiempo a matar no. Aquí es el primer golpe Le he Le he la primera que gano Como digo, no se me da muy bien Y pues con Samus se me da bastante bien Y pues ya creo que esta va a ser la última. Voy a jugar eh, pues en otro estadio. Voy a jugar en esos estadios que me gustan bastante. Y utilizo a Peach que hace. Qué bueno en estos. en estos.. en estos campos de batalla. Con casi cualquier personaje. 3, 2, 1, ¿vale? No. Dios, vale, Casi le doy Me toco con eso, contra este es difícil, porque vuela como sea. Ah, te he comido una. ¡Dios, me ha comido! Vale, me no. Vale. ¡Dios! Vale, vale, vale. Tengo el cañón a la este. ¡Ah, le he fallado! Pero bueno, el compañero lo ha cogido ¿Qué está haciendo? ¡No, no, no! no ¡Venga, muérete ya! Es que contra esta es difícil. ¡Vamos! ¿Lo voy ganando? No. Vale. Quedan 26 segundos y yo creo que ya... Madre mía. Loja. Vale. Estoy pues aquí arriba... Si es que puede, puede subir como sea. Y pues, quedan 6 segundos ya a la muerte súbita. No. Justo te puedes subir súper rápido, ¿sabes? No. ¡Vamos! Le gano. Las muertes súbitas son facilillas. Ese que siempre gano. Si no hay jefe, lo vamos a dejar ya porque ya hemos hecho dos peleas, dos ganos y dos pierdos. Y creo que va el jefe. No, bueno, chicos, si os ha gustado eh, este capítulo de, de este juego nuevo que han sacado Nintendo, seguiré subiendo y todo eso, ¿vale? Y hasta luego, chavales.